Este juego que no sé de qué va, que lo he visto para vale, el volumen, vamos a bajarlo un poquito Vale Y le doy no, aquí Por ahora, pinta bien La sensibilidad no me gusta Vale, un poquito, ahora subimos un poquito Vale Vale, aquí hay una, como un muro que no puedo pasar Puedo correr, no, no puedo correr. Y puedo correr un poco. Hello. <coughs> What? Hello. <No>. Hello. Mm. <coughs> hello. Yeah, that's better. Um, hello, new player. Welcome to this experience. And What? thank you very much for downloading it. What? Ah, uh, no, that's that's too confident. Um, hello. <laughs> thank you very much for downloading this. Uh, Hi. Oh, mm. and uh, best of luck. No, ¿eh? uh, no sé, okay. yo es la primera vez que entro, eh. Bienvenido. Welcome, hola. Vale. Espérate, vamos a subir el volumen ahora. Vale. Welcome. Hay una cámara ahí. Yep. Sí, sí que. Ah, vale, este es el juego. Ah. Why still here? Pues no sé, yo esperaba algo más. This is, this is no, some sparkles, ah, vale. Text, no, el de 4 a quitar. No, no, tú no bye. participas. ¿Qué quiere que me vaya. Que me está echando. Habrá algo ahí por aquí o algo, ¿no? Sí, porque hay un reloj. So, vale pero bueno no me insulte you just vale hombre difícil no uh, es eh? darle al tf 4 eso es verdad just What can I make easily? Oh, I know. Maybe I can just add a door over there. Ay, yeah, ¿cómo? just, just right there. Just ah. take that door. Let me alone, please. You should be able to leave the game. A ver, si le doy Yeah, yeah, yeah. You, that's the, the door. Yeah, that door. Yeah. Just, just open the door. Once it's open, it, it will close again, and you, you win. That's, yeah, you win once you open the door. Um Yeah, you, you know how to open doors in games, right? Just press F. Long way. Or, it open. Or maybe it was E. Eh, uh, it depends man. on the game. I don't remember what, what key I said um, uh, What happened? just click. Or maybe maybe it's a trigger. Maybe maybe you can just step step out. Yeah, try stepping out again of the door, and try, try try coming again towards the door. Maybe it will open. No. No, no, no se abre. Uh, pero por qué me miran? Uh, to, to open for my end, just just sec. Pero por qué no? Ah, vale, vale, ahora salida. ¿Vale? Um, welcome again. <laughs> welcome again, sí, sí. I thought you left. Um, didn't you go through the exit portal? Ah, oh, yes, you did. Um, why you still here then? Pues oh, sí. So pues sí. Um, tell you what, um, I'm gonna to just make another door behind you. Okay. Um, uh, just go through it and it should exit your game. Okay. Just believe me. Okay. Yeah, yeah, that's that's a door. Yeah, just just go no, through no. it. No no. una puerta. Just wait a sec. What the fuck? <laughs> <laughs> um. Yeah, sorry. Lo leo. <laughs> I just just wanted to try that out. I truly sure didn't fall for it, but. Tengo um, uh, so to uh, que try. Ahora, now. estoy un poco ocupado, así que te pediré que no toques nada. not no toque nada. Qué no toque nada. Ah no toque nada. Qué no toque no toque nada. dice. F este, Cargando. no toque nada está estás trabajando en este, world? Este, en, en. este mapa este mapa está bien. Quiero decir, faltan cosas, ¿no? Way. No uh, sé. No, tiene una buena atmósfera. Okay, va a poner unos cuantos botones. No, yo botones no quiero. Uy, uy, uy, ha cambiado esto, ¿eh? Está ha puesto de noche. Voy a hacer un reloj todo el rato. ¿De ¿Dónde me va? aquí o dónde me tira? No no me deja salir. ¿Eh? Y las cámaras me pone un poco nervioso, las cámaras, ¿eh? Todo el rato ahí mirando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, ha puesto aquí un botón, ¿vale? Do you like this environment? Ah, vale, vale. si le gusta. Si me gusta, eh, en verdad, si me gusta. voy a dar. Yes, or yes? o yes. Sea, ah, sí o sí. Pero ah, me gusta... Me, ¿Te gusta como queda esto? Sí o sí me da otra opción, ¿eh? Así que le doy a este Oh Um... okay, okay. well that At that least, that's... that's honest Uh... On to the next one, I guess No No So, this one was made for some kind of underwater level Ay. I never finished it, ah I mean, I think it's pretty, but, yeah, that's about it. What do you think? Really? Trying quiere? to jump off the platform? Sí. For the one level I'm not adding invisible walls. No, claro. Because I felt like nobody would try that. <sighs> es muy raro. Just, just vote, please. Le doy. Part. A ver qué me dice aquí. Y luego dicen que si es de gusto. Que si le gusta esto, que si le gusta ah, yo okay. Pero vamos a ver, no me da opción uh, uh, Well, I have another one. Tiene como inercia El movimiento también de la cámara tiene inercia so, Holy, one shit. One is, uh, well, ¡Holy shit! ¡Holy shit! Pero vamos a ver que no me da opción esta está guapa no puedo moverme para allá vale. esta está guapa tío qué es eso de ahí vale. es que no me das opción <risa> está loco loco So, now that we are friends and all, I just want to play a little game with you. ¿Vale? See, there is a market in the city, and I need you to go there and buy me a drink. ¿Vale? Just try to avoid other people. Vale. Evita a las personas, ¿vale? Tengo que darle, tengo que comprar una bebida, ¿vale? Y evitar a las personas espérate, que no lo había hecho. Vale. Todo el mundo hace esto. ¿Eh? Solo di hola. What the fuck? Ellos nos muerden. Lo puedes escuchar. What. The fuck? ¿Qué es, tío? ¿Qué estoy jugando. No puedo escuchar... Me asusté, wey Vale, vas a comprar algo fácil, ¿verdad? El... Eh, está a la izquierda Che, tío, Qué mal rollo Dice, pero no lees a la izquierda, no a la derecha Oh, trying to leave already. No. Yo intento irme sin explorar el mapa. A ver qué dice esto. Ah. Esto no es la dirección correcta. Uh, no. no debería estar aquí. No deberías, no deberías estar aquí. Vale. y vale. Market. Ni nada. ¿Y qué es de aquí? Vale, que es una pérdida de tiempo. Vale. Vale, muy bien. ¿Has visto el, el mercado, la tienda? ¿Por qué no has ido? Eh... De verdad eres una persona especial, pone, un tipo especial, pero cómo voy ahí, cómo entro, sin tocar a nadie, no puedo entrar por aquí. ¡No puedo salir! voy por aquí no, no me deja vale tengo que ir por aquí por el caminito vale hola buenas tardes ah finally <laughs> It was about time damn you took your time um well now uh, let's just play another little game Very easy again um, I'm just gonna You have a few choices and you just choose whatever you think fits the conversation the best. See? Very easy, right? What are you doing? Doing good? I'm not fine. I'm going to say... I'm okay, no? What are you doing here? What are you doing here? I want to ask something. Solo quería verte. Y... Quiero ir. No puedo darle aquí. No puedo darle. He dado F, no. Quiero preguntarte algo. Solamente quería verte. No, no, no. Verte, no decir. Verte. Ah, no, para decirte el qué, ¿no? Let me out. Se juntó a las cámaras. Vale. Are you free this Friday? Are you free this Friday? Are you free this weekend? Are you free this Friday? Are you free this Friday? you Hey, there. Very, Are very free you had there. Very you free you I don't think so, I could try these over already. It just, I think, it was the best answer to that question. Good uh, job. Just, just wait a minute. Vale. Están llamando. Vale. Se ha caído. You're not alone. Ganaste. No estás solo, no, no tenemos mucho tiempo yeah. Sigue Sigue, que siga esto ¿Lo puedo volar? Vale, no, no, de ahí fue lo vale ¿Confías? ¿Eh? Confía en... Tus sentidos, confía en tus sentidos, ¿vale? Pero yo me fío de mis sentidos. ¿Eh? Están guapos los árboles, ¿verdad? Eh? En tu instinto, daría, ¿no? Confía en tu, in en tu instinto. de juego. A ver, ¿puedo irme por aquí? Solamente me diga, ¿a dónde vas te saliste? Este efecto ¿eh? vale sigue la luz hay más luz por aquí no te caigas deja que la luz te guíe te guíe y si me tiro vale. si me tiro a la tercera vez me sale algo Despair, despair, no sé qué significa. Bueno, la primera palabra que escucho, la primera palabra que veo que no sé qué significa, la verdad. Despair, significa? pair es como par, pero despar ¿Tú no despar no, no te separes o... o será, algo así? Sigue, tú sigue, keep going. Sigue, sigue yo sigo estoy en el precipicio vale eh, creo que he vuelto al pre... hasta donde antes puede ser podría correr pero es que me puedo caer ya llevo un ratón dando. lleva algún sitio ¡Cree en la luz! Estoy como subiendo todo el rato, ¿no? No, me caí, tío. ¡Cree en la luz! Casi me caigo ahí, tío. ¡Vale, por fin! Me caí justo... Antes me caí justo en el final. tren no mires atrás vale no te pares, sigue sigue, no te pares, sigue no mires atrás vale es infinito esto Infinito, vale. Tiene un límite. Me asusté Me asusté wey. Me entra un escalofrío. De esto de. No sé si a ti te pasa, pero cuando me, me asusto, me entra un escalofrío para el cuerpo. What the fuck? What the fuck? Los ojos. Ah, vale, vale. Hombre, no siempre me pasa, pero muchas veces que me ocurre, ¿no? Vale, la música de nuevo. rollo y los ojos puedo andar hasta dónde puedo ir nah, estoy limitado vale a ver qué tiene para mí ah no puedo me ahogo Nada, tengo que ir por el borde Vale, eso es... Ah, un columpio ¿Qué es Heidi? ¿Es Heidi? Un columpio infinito Desapareció ¿Dónde está? Me preocupa ahora eh, Supuestamente tengo que ir hacia la luz ¿Estoy muriendo? la pregunta la pregunta que me hago, ¿no? Estoy muriendo, ¿no? Si tengo que seguir la luz Puede ser que este juego sea una referencia a la veaz, a la muerte Temez a la muerte Vale, esto genera una sombra muy rara aquí no sé. Cargando Vaya, parece... Soul Rey, ¿te has visto la película de Soul? Sí, que la ha visto, dice que la ha visto Dice, I see it. Bueno, en verdad, en inglés, de algo de verde. This flame with vale. us. Sería, I watch it. Pero sí, que a la casa. ¿sí? de Vale. Antes dijo la... Entonces, un kingdom, sin king, es un dom. Y Dom con dos O es un infierno, ¿no? <risa> Vamos a seguir para adelante. ¡Claro que puedo ir, hombre! ¿Tú te crees que no voy a poder ir? Es mal. Ah, mal. ¿Lo puedes sentir? pues No sé, ya me dirás tú si lo sientes o no. Sentir de sentimiento. Ahí vuela, tírate por, tírate por ahí verá como vuela Vale Como que el sueño... Como que le, que le, embar le, le atrapa ese sueño ¿no? de volar Puedo escuchar su música So pretty So beautiful, so pretty. Muy guapo, muy guapa. Muy irreal. Irreal. No, in. I real Me está llamando. Ah, dominio es Doom. Es a Dom. Ah, pues no sabía. Dominio del rey. Pues un dominio. O sea. Un reino. un kingdom sin king. Me muevo lentamente. Un, re un kingdom sin king es un dominio, evidentemente. Towards this dark lights. Statting. No sé qué significa. Statting. Towards, no me acuerdo. Y Bad eh, Prone. O sea, que vale la pena, ¿no? Prone era como productivo, ¿no? Como que vale. Como can. Haste. No. Exit. Excitating, no tengo ni idea. Towards. No me acuerdo qué significa. Y Bad Prom es como que vale la pena, ¿no? Es como es algo malo, pero en verdad vale la pena. Pero vamos. Mira aquí. Eh, suave, pero tentador, ¿no? Escucho suspiros. Pero, ah, orgulloso, ¿no? Bueno, sí. Yo sabía que significaba como algo bueno, ¿no? Amor y paz. Speaking about kindness. Vale. O sea, hablando sobre algo, ¿no? Dios, es infinito esto que es. Lleno de estrellas y felicidad. Y sobre una tierra. About, pero no sobre de. sobre de estar encima, sino sobre, sobre algo. Ignoring my pain, ignoring my cries, and walk. O sea, ignora mi dolor y mi. Y mi, mi llanto y sigue caminando. Eh, lo mismo, vale. Para ignora mis llantos, mis miedos, pero mi dolor aumenta. Joder. Es profundo este juego, eh. Vale, estoy... parece que estoy cerca. Y pronto. Y pronto. Mi visión se oscurece. Vale, mira... Ya está. Number. No sé qué significa, pero mi body como que se va a la mierda, ¿no? Tiene pinta. escucho su música pero ella llora y todos los sonidos desaparecen. Okay. Ahora voy muy lento. La sensibilidad también va muy lenta. Y mi mente, mente explota. A ver qué me dice. Ahora voy al máximo de veces. Oh boy, so I did for just a few minutes, and that's where I find you in my past, in my memories. <laughs> oh, I'm really sorry, but I'm gonna have to force you out now. You've gone way too far. Vale, no me muevo. Está moviendo solo. Shatter. Tampoco sé qué significa shatter. No. No. it. No, claro, sé, sea, yo no estoy diciendo nada. Okay, I get it now. ¿Qué pasa? Oh, that's... Ah, rompe. Que mi That mente se rompe. Hey, qué interesante. Cuéntame, yo me río también. No te ríes tú solo. Well, you know what? I'm just gonna to be And well, Venga. have fun. Diviértete. Con qué? Por pues ejemplo, me divierto con las luces. Let me just put you back on your tracks. It's it's going to be a lot easier for you. Okay, que me va a volver a a dónde? <laughs> ah, al principio. <laughs> well, I'm terribly sorry about that. Um. Well, I just let you explore, have fun, and do whatever you want. I'll just watch from a distance in case you need help. Que me divierta, venga pa Vamos a divertirnos, venga Venga, vamos a divertirnos Como me ponga confeti Para que me divierta <risa> Ya me lo estoy imaginando, eh Se apagó la luz No veo nada, vale Vale, ahora Se si encende la luz mm, Me tengo que tirar Pero no, es que parece agua, ¿no? Creo que es la... Es la intención, ¿no? Que parezca agua y como que no puedes pasar porque te vas a hundir Pero realmente no Como ese es el mensaje, ¿no? A lo que yo entiendo aquí ¿Qué tal? Eres Jesucristo ¡Eh, quieto! Perdedor, tú Luser. pero bueno porque me insultan que doy miedo miedo a, miedo da ustedes miedo yo egoísta egoísta ustedes tú sí que eres egoísta porque me estás tirando relojes es lo que yo no entiendo eh quieto quieto quieto quieto me puedo atravesar lo pone aquí Bueno, no puedo leer, a ver, al revés, al revés. ¿Do you believe... Uh, Johnny Finch? ¿Qué cojones? Ponía... ¿Do you believe Johnny Finch? Ponía eso. Me estoy asustando un poquito, eh. Eso me ha asustado un poquito crees ni a crees en, pues en John o sea, crees en Johnny Finch Tío, si yo tengo <risa> tengo puesto en el en el Steam Rodrigo Trigo por el por el GTA Roleplay cojones ah vale por el nombre del usuario vale vale Uf, me había asustado un poquito eh intentando ir para allá. Uf, vaya susto, eh. Vaya susto me ha dado. Joder. Vale. Algunas veces la ignorancia es tu mayor opción. Ahí hay... no hay nada, literalmente. Especialmente en esta escena. ¿Por qué todo necesita un significado? ¿Por qué no estás de acuerdo, Johnny Finch? ¿Eh? ¿Por qué no estás de acuerdo, Johnny Finch? Se me llama por mi nombre. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! El fondo de pantalla. Ah. No escapa. No. No escapa, no. Descansa. Tú no. O sea, no escapas, no descansas. Yo no debería estar aquí, Johnny Finch. Uf, qué juego más creepy, eh. Pero qué es, ¿qué es ese sentimiento? Estás empezando a entender. ¿Por qué no te has ido todavía? Te odias a ti mismo mucho, ¿no? Te odias mucho a ti mismo, ¿no? me pregunta. A ver. Walking around. I see. Sí. Ah, como mmm, todos los días amorestando, ¿no? Como si fuera un niño Perdiendo el tiempo, perdiendo tu precioso tiempo mmm, Significado, significado, significado Donde no hay nada Tío, qué creepy, tío, qué creepy ¡Opa! Déjame solo Te dejo solo, tranquilo tú ahí, tranquilito, yo me voy para acá No escuches, no escuches Necesito tu ayuda, ayúdame ¿De quién? Él lo ve todo. No podemos dejar solo. él es todo. No. Dice que me voy a volver loco. Dice: Yo ya estoy loco. Ah, no, bro. A ver. Oh. Déjame libre. Monstruo. Ayúdame. Ayuda. Encuéntrame y sálvame. Holy shit, eh. Cargando. pinto, guapo el juego, eh. No, estamos en Slenderman ahora. O sea, es Slenderman. Sí, sí, Slenderman, 8 páginas. De... Mira, mira de arriba, eh. Mira de arriba en el centro. 0 de 8. 8 páginas. Es Slenderman. No, no he jugado yo suficiente. No he jugado yo lo suficiente para saber que esto es el Enderman What? Vale, vale Detención, Jenny Finch Asignamiento ¿Cómo? Eh We are but dust and Shadow Zazomo, o sea, pero eh, Polvo y.. ...y sombra ...recuerdo desbloqueado... ...a ver... ...no hay ningún sentido para la vida... ...pero bueno... ...que es este mensaje que le estás dando a los niños... ...que están en una clase... ...no hay nada... ...no hay nada, pero... O sea, lo, ...lo único que hay es... ...polvo y sombras... ...y lo he dicho yo... ...es verdad, lo he dicho yo... ...no... ¡No! ¡Lo he dicho antes! ¡Lo he dicho antes! Por eso me lo pone aquí, como que lo he dicho ¿Y esto es el número? 44, 65, 61, 74, 68, 20, 77, 71, 79, 74, 73, 20, 60. Ah, vale Ah, vale, vale, vale mm, Mira, nunca lo he visto así No hacemos nada, excepto... Vale, vale, tiene sentido Excepto polvo y sombras. Uf, te jode la te mente un poco, eh. A ver. machine, cantina, dormitori. Es como. como lo que hay, ¿no? como un mapa diciendo para aquí, para allá, pero no pone flechas ninguna. Para allá está la cantina, para allá está no sé qué. A ver. Claro, tengo que visitar como ocho zonas, ¿no? Bueno, siete, ahora mismo. Eh, eh, eh, qué hay por aquí. Me ha puesto el rojo abajo. Aquí lo ve, se me pone rojo por alguna razón. ¡Ah! Coño de susto. ¡Eh, eh, eh! ¡Guay! ¡Guay! ¿Por qué? ¿Por qué dice? Vale, vale, este arriba. Está es por esta zona. El reloj, vale. Vale. Do you persist? ¿Por qué persiste? Oh, no, no, yo me voy, no, yo, yo me voy. Yo no persisto ni nada, yo me piro de aquí. ¡Ay! ¿Por qué te asusta? Porque me has asustado tú? ¿Por qué me asusto? Dice... ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón, no? Dice, ¿por qué te asusta? Y quizás Sí, sí. Una cancha de baloncesto... Aquí hay otro... Para aquí... ¡Oh! Hay en otro sitio ahora... No hay salida... Tiene un laberinto... ¡Tiene un laberinto! Laberintístico... ¿De aquí? ¡Oh! pues qué rápido! Vale. Estaba eh, va en el suelo este. Vale, estoy en una piscina vacía. Tiene pinta, ¿no? Estoy como en un colegio, ¿no? No. no, esto, esto no, es no. ¿Por, qué? ¿Por qué sigues? ¿Cómo? Vale, tengo que darla aquí. Vale, para subir. Vale, ahora hay una lluvia. Hay una lluvia. Parece vale, este es el principio, ¿no? No, mira, aquí no he estado. Que yo recuerde. Pero aquí no hay reloj. No escucho un reloj. No hay A ver si me tiro aquí. Ah, sí, mira, aquí hay un reloj. Vale, me quedan tres relojes. ¡No! Vale. ¿Qué ¿Qué dice? No te olvides de respirar. Si, me, si no respiro me muero, ¿no? Digo yo. Vamos a ir por esta zona, que antes hemos ido por la otra. ¿Estás perdido? ¿Te has perdido, no? No hay nada aquí. ¿Por qué buscas un significado, no? Porque estás buscando un significado a todo esto, a ¿te refieres? ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! Nada. Este no me ha asustado. Allí hay uno, espero que ese sea el que busco. No, aquí hay, ¿no? No, este, vale. Quieto. No me asustaste, güey No me asustaste Vale, yo creo que es este No, este no me he mostrado. ¿De qué? ¿De aquí? ¿Aquí qué hay? Vale, aquí que hay no mapa por aquí Vale ¿Qué pone? Camino, religión, sustos Dice aquí el tiempo, o sea, el día, aunque está en formato americano, y la hora. ¿Qué? Está gracioso. Ansiedad, sueños, luz, des despire, love, hate... Vamos, palabras. Bueno, aquí no he entrado. Vale, ahora creo... Vale, vale. Todavía no me deja entrar, este es el final. Tengo que pillar de la máquina y de la cantina Vale, para desbloquear, ahora lo pillo Para desbloquear, desbloquear eso Tengo que pillar los dos que me faltan Un poco perdido ahora Vale, mira aquí está, vale te pression ponía What the fuck? Do you keep going, sigues? Ahí me pregunta, sigues aquí? Así que intentándolo? Porque tengo perseverancia. Lo he dicho antes. Se lo ponen grande en el techo, ¿eh? Pues me falta la cantina y ya puedo entrar. ¿En la cantina donde está? Aquí no hemos ido. Y que seguramente está aquí. Ah, pues no. Ah, sí, mira, aquí hay una puerta. Ah, aquí hemos estado. El primero. Ah no, esta es la cantina, ¿no? Sí, esta es la cantina. A ver dónde es. ¿Dónde está nuestro reloj? Aquí está. Vale, vale, vale. Salta está aquí, salta de aquí. Poner, no sin. nada importa. Está lloviendo sangre. Eh, no puedes borrar no, escapar de. He dado tu vida. Quédate aquí, nada importa, no la escuches No estamos gastando tu tiempo, no estamos perdiendo tu tiempo, para, no eres nada, pero bueno Pero bueno, las cosas que me dice, tranquilízate un poco hombre Había un pez ahí, me sigo bajo el agua ¿Por qué no respiras? ¿Por qué no, solamente, por qué no solo respiras? No puedo, no puedo respirar Porque no simplemente respiras Daría. Por favor, no, no, otra vez no Vale Tengo que hacer parkour Tengo que hacer parkour un poquito Ahora no estamos en Minecraft, antes estamos en Slenderman, ahora en Minecraft ¿A qué dice aquí? Respira ¡No! Me caí, tío. Debería haber checkpoint, tío. Y alguna una ¿eh? A ver. Eh, estás... Casi estás... Perdón. Ah, casi estás allí ya. Casi estás aquí. ¡No! Me caí. Eh, pues... Puede que esté simulando Minecraft en verdad. Sí, ¿eh? tiene pinta en verdad. Estoy en Minecraft, podría hacer esto en verdad. Este nivel de aquí lo puede hacer Minecraft con texturas y tal. Y con shaders lo puede hacer. Dios, puedo ser más manco y encima cuando aparezco, como me mete un salto raro. Las letras son como las que el tío de Minecraft y lo de los carteles. Pues sí, mira, a ver. O con un modo o algo. Bueno, incluso con texturas, Cambiar los cuadros por texturas de este tipo. O sea, con palabras, con las frases estas. Tío, es que mete un salto, tío, cuando. Como que rebota. Es raro! El movimiento de este juego es un poco raro Nunca había experimentado este movimiento y cuesta un poco adaptarse a, no, al movimiento Tengo que pararme, es como muy realista, ¿no? O sea, cuando salta obviamente pues tiene un rebote, ¿no? Aquí puedo saltar esto Hackear el nivel Llega, tío. ¡Ole! ¿Esto qué es? Cambia mucho, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Esto es un sueño? ¿Estamos acaso en un sueño? Lugar seguro. ¿Qué voy a decir? ¿Se ve lag? No, no. Lo noto un poco lag. Un lugar feliz y seguro, ¿no? Lo que intenta transmitir. Con esto. Encuentro el mando. Vale. Que busque el mando. Está ahí el mando, pero quiero un poco explorar más. No vaya a ser. No vaya a ser que yo vaya y me pierda esto. ¿Puedo salir de aquí? Ah, vale. <ríe> me salió por ahí. Un poco bruto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el rato, ¿por qué? ¿Libertad? Dímelo tú. A ver. Ajá. What the fuck. The fresh air of modern nature. Eso de ahí. Eh, y ese. Un poco... Vale. Ajá. El aire fresco de la naturaleza, ¿no? Oh, ahí está un poco bug, ¿no? Ahí arriba, que hay? Está esto, ¿no? Y como que arriba está el bug, ¿no? Más arriba. Ahora vamos a darle al mando. A ver qué nos quede contar ahora. Ah, el frigorífico, tiene sonido el frigorífico, eh. Bueno. Está ahí la fecha y la hora y el día. El día con la fecha la.. No sé lo que digo. Tómatelo. Bien, tomatelo. Tranquilamente. Encontrar un lugar seguro. Es un lugar seguro. Un lugar seguro. Arriba ponía safe place. Ah, la cama. La cama es un lugar seguro. ¿No? Ay, ha azul. Vale. Vale, vale. ¡Hostia! Explosión nuclear, eh. seguro aquí, pone qué guapo, tío Agujero negro, ¿qué dice aquí? Enfrenta tus miedos <ríe> en la nevera, ¿no? Enfrenta tus miedos ¿Qué, ¿Por qué huyes de tus miedos? No, no, no, mira, mira, mira Uy, no puedo, no me deja, que no me deja el juego No, no me deja el juego avanzar Me caí Vale, vale, es que tengo un tiempo, vale, vale no Puedo tomar más aquí No puedo estar aquí siempre, ¿no? Tengo un tiempo limitado, vale Tengo que hacer una pirra. Venga, pirra. Me da tiempo esto, ahora, bueno, yo creo. Tengo tiempo limitado ahora. Okay. Me da tiempo. Sí, sí, me da tiempo. Justo, justo, pero me da tiempo. Estoy dando logro todo el rato, eh. Vea, yeah, aquí está Heidi. ¿Do you remember me? Claro que me acuerdo de ti. Justamente te he mencionado. No me puedo mover. Please, me. me gustaría, me gustaría responderte, mira, sí. I, yes, I remember you. But I don't. I, I can move. Why want you listen? No sí, sí, estoy escuchando. I listen to you. But I can move. Why don't listen to you? I just want to help <laughs> Me voy a caer, eh? Va a llegar esto aquí, boom bye. Me caigo. ¿Me querías ayudar? Ayúdame, pero. Talk to me. Sí, sí, te estoy hablando. Pero no puedo, no puedo My moverme. Yo tengo aquí a mucho tiempo. Pues nada, pero es que déjame moverme, no puedo mover. Please make the right choice. Ojalá pudiera. Señora. Señora. No. Significado, significa este nivel. Nivel 13. Significado. Significado. Vale. Me volvemos con las cosas creepy estas, ¿no? Este... Seguridad... Este hace algo de seguridad o algo, ¿no? estas pantallas... ¡Eh, eh, quieto ¡Quieto! ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu propósito en la vida? Vale, bueno, vale. ¡Ah, vale! ¿Cuál es mi propósito en la vida, no? Creación... ¿Vale? Fama... Dinero... Felicidad o conocimiento. Yo creo que mi propósito en la vida es creación. No hay significado para la vida. Como no hay significado, no hay ¿qué? Como como no hay significado para este juego. No eres lo suficiente fuerte. Vacío. Ahora, choice, ele elección. Okay. Vale, vale. Vale. Hazlo. No, no lo hagas. Puedes cambiar Todavía puedes cambiar Ayúdame Nadie te va Hostia. No lo hagas Una soga Hay una soga ahí eh. Tengo A ver, para Tengo una soga aquí Y un teléfono atrás que pone Help me Profundo este juego Eh pero... Oh, no es moco de papo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La soga o el teléfono? Supongo oh. que esto es como pedir ayuda, ¿no? primer arco ah terminado this is the not a one to be played o sea, esto no se suponía que debería ser jugable y todavía tú lo estás jugando el significado de este juego es que tú decides son tus decisiones ¿no no todo tiene un significado Pero Qué bonita es la vida, ¿no? Qué bonita es la vida Y eso podemos elegir pues, No importa nuestros miedos o nuestros obstáculos Siempre podemos elegir, ¿no? Podemos elegir, no importa los obstáculos ni los miedos que vamos a poder elegir, ¿no? Y podemos cambiar ¿Qué dice un sueño. Espero que esta experiencia haya abierto puertas para ti Te haya abierto la mente, ¿no? Que haya dicho algo Gracias por jugar Johnny Finch. Gracias a los testers. Estoy y yo en la lista de, lo, de la gente que ha probado el juego. <risa> Estoy aquí. Pero eso le sale a todo el mundo. O le a mí porque está ese hueco para las personas que, que lo jueguen. No, está gracioso, en verdad, ¿eh? Este juego está gracioso. Aquí hay un reloj. <risa> ¿Por qué elige reloj? De todas formas. ¿Por qué no reabres el juego? La, el juego, sí. Tal vez haya más. Uno descanso simplemente, ¿no? Porque no...? Joder, tío. Está guapo. Esto seguramente no suba a YouTube, entonces. Si, gente, queréis una segunda parte. Si queréis que juegue este juego. Y haga otras opciones, que por lo visto hay varias, varios arcos, me lo decís y yo lo hago, ¿vale? Venga pues, gracias por ver el vídeo, dale like, comenta si te ha gustado y adiós.